Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Si quieres saber cómo conseguir la Xbox Series S, vete al final del vídeo y verás cómo conseguirla. Lo primero que te vengo a contar es que todo esto lo hacemos para mejorar la salud mental. Hemos encontrado una asociación con la que podemos trabajar a partir de ahora y a la que le vamos a donar el dinero que se destine a partir de estos vídeos que estamos haciendo tanto de psicología como de psiquiatría o, por ejemplo, de terapia. ¡Eh! Hey, ¡Tú! ¡Suscríbete! ¡Dale like! Y te puedes hacer miembro. Eso es nuevo. Así que, por una mínima cuota, puedes ayudar a que todas las donaciones que hagamos de este canal pues, puedan llevar tu nombre. O que te haga una felicitación de cumpleaños. Así que, ¿a qué esperas? ¡Hazte miembro! ¡Ya! Esta asociación es la Famca, que tiene su propio canal de YouTube, que os lo vamos a dejar aquí abajo. Que tiene unos vídeos psicoeducativos que están muy bien y divulgativos que os recomiendo. Así que os recomiendo, entréis en su página web. Y lo que vamos a hacer es intentar ayudar desde tres perspectivas. Es decir todos los vídeos que hagamos aquí de psicología de terapias de pareja etcétera o este mismo vídeo si recibe un millón de visitas automáticamente se le hace un talón de mil euros a esta asociación mediante transferencia bancaria transferencia bancaria que también podéis hacer vosotros directamente porque dejamos me de cuenta abajo también todo lo que hagamos de merchandising o de membresías también va a ir totalmente destinado esto no nos vamos a quedar ni un euro eh, para, para poder eh, dar eh, ese dinero a esa asociación además decir que el canal canal se sustenta solo, no queremos donaciones en Paypal, en nuestro propio Paypal, porque nosotros somos diseñadores tanto gráficos como copywriters, ya lo diré bien, y no necesitamos eh, de nadie que nos sustente esto. Nosotros con lo que ya genere el canal, porque tenemos otras listas de reproducción, mantendremos el autónomo y haremos los correspondientes pagos a Hacienda y ya está. Así que eso es todo. Si quieres participar, es muy sencillo. Tienes cuatro vías, como te digo, si sí, la fácil es suscribirse, darle like, comentar y compartir. La segunda es mediante la, las membresías de canal. Recuerda también que los miembros más altos, de más alto rango, eh, tendrán la posibilidad de firmar los talones eh, por la parte de atrás, de acuerdo que vamos a entregar nosotros a, a las asociaciones que estén vinculadas con nosotros. Luego el tercer paso que tenéis es a través del merchandising. Vamos a hacer merchandising nuevo de Final Boss. Un merchandising muy chulo y cada vez eh, nos están dejando hacer más cosas guapas y además si pedís merchandising personalizado seguramente te vamos a hacer. Y la última es mediante transferencia directa, así que ya lo tenéis todo muy claro. A los que venís aquí por el sorteo de la Xbox Series S saber que lo único que tenéis que hacer es comentar el vídeo y entre todos los comentarios que hay que haya en este vídeo son la Xbox Series S ese, eh, recordamos que esto intentaré hacer que sea España y Latinoamérica solo, así que veré cómo puedo hacerlo en Latinoamérica, seguro que me encontraréis una manera, pero en principio es para España y Latinoamérica. De acuerdo, eh, y nada más, eh, entre todos los comentarios se hace el sorteo y se abre hasta el 31 de octubre, es decir, el 31 de octubre eh, anunciamos ganador y empezamos ya pues a generar esos talones, que es lo que nos interesa realmente, para poder ayudar a la salud mental y prevenir el suicidio. Así que vamos juntos a hacer que mañana sea el mejor día de nuestras vidas y hagámoslo juntos. El suicidio no es nada y hay que tratarlo. Por eso es importante que entre todos hagamos de este mundo un mundo mejor. Hasta la próxima.